y andaba prófugo ¿Eh? pero tú creías que te iba a salir con la tuya ¿oíste? tú creías que te iba a salir con la tuya adiós eh, eh, hace ya un año y pico andaba prófugo de la justicia y gracias le damos a Dios y a la justicia lo agarraron preso y mira ahora cómo lo tengamos que ni habla ni habla y desgraciado eso ese hecho no tengo todavía tú sabes por los Navy vaina no y contento ante Dios porque lo agarraron preso, ¿me entiendes? A, a Wilson, ese es el nombre de Manuel Pichardo. Y lo mató ahí en las 5. Yo iba en el carro mío a buscarlo. Porque yo tenía que darle un dinerito para que ahí pagara la casa. Porque estaba desesperado por pagar la casa. Y... Cuando iba llegando, en el momento de los hechos, él estaba ahí, eh, lo vi embrujado con y él, él dándole machetazo por detrás. Y los nervios lo que me dio fue para salir corriendo, porque imagínate, las cinco son todos unos traicioneros. Y le doy gracias a Dios porque hizo su justicia y ahí lo tengamos. ¿Pero las cinco ya no se, se llamaba sí. tu hermano? Emanuel Pichardo. ¿Eso fue la de la, la hermana Mirabal? ¿verdad? Sí, la hermana Mirabal. ¿Qué ¿Sí, qué le tiene que decir?